Este, y es que la mañana de hoy les voy a hablar sobre que aponderarán mañana el tribunal que conocerá la, la solicitud de apertura a juicio en caso antipulpo. El juzgado de la instrucción que deberá conocer dicha solicitud en contra de los implica implicados del caso Pulpo, será designado mañana por la oficina coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, es decir, en Santo Domingo. La jueza Kenia Romero, quien está envuelta también en un escándalo, que es la que coordina la oficina a ponderar el tribunal mediante el sorteo aleatorio computarizado. Luego de que se, inclu se concluye el escaneo y digitalización del expediente depositado por el Ministerio Público el pasado viernes, que implica a 16 nuevas personas, además de los que ya se encuentran detenidos por este caso. Recuerden que recientemente la asistente, ex asistente de, de Gonzalo Castillo, está involucrada, en este caso Antipulpo es la nueva imputada. La Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, por sus siglas PEPCA, y la Dirección de Persecución presentaron la acusación formal en contra de los implicados del caso Antipulpo luego de que fueran intimados por la jueza Yanivet Rivas del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Los acusados, para reiterarles, son Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, Huacal Bernabé Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosén, Wilfredo Hidalgo, Francisco Pagán y Carmen magalis Medina Sánchez, quien también es hermana del expresidente Danilo Medina. Les siguen los nuevos imputados, María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, parche sin Manuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Carlos Matín Montes de Oca, Rafael Unidas de Olio, entre muchos otros. El Ministerio Público, que encabeza la magistrada Miriam Brito, presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation SRL, Dio Medical Supply SRL, Fiel América NC, sí, Dominicana SRL y Globus Electrical SRL. Bueno, nosotros... Como siempre, la expectativa de lo que va a suceder, no solo con el caso Antipulpo, sino con muchos otros casos que se están llevando ahora mismo por la PEPCA, que es la Procuraduría que persigue los casos contra la corrupción, que está muy activa en estos momentos en nuestro país. Bueno, vamos a ver qué sucede mañana con este caso Antipulpo. Bueno, de verdad, Evidelkis, que, es que este caso cada día da un giro. Eh, de 360 grados, ¿Sí? como se dice Más involucrado eh, Ya tú mencionaste Señora, la asistente en el, día de hoy, en el día de hoy, esta mañana Se iban a dar unos nombres Que yo me voy a reservar porque ay, no ay, quiero ay, ay. No, no, no, no quiero, Comienza ¿verdad? Cachicha, Telenor, sí, Primicia no no, no, no, no Me voy a reservar porque son unos nombres muy fuertes ¿Cómo? Y mira, sí. ellos son pechos. Ay, sí, en esta semana, puede ser Ey, tranquilo Puede ser que noche buena no la pasen en su casa. Mm. <risa> mira, Roberto, mira, Roberto, estate tranquilo. Hay right mucha gente que tiene sus maletas y no precisamente porque se van de viaje fuera del país. Ay, ay, Tienen ay, su ay. maleta al lado de su cama. Ay, ay, ay. Y duermen eh? con ropa. Sí. Y el PLD ayer, eh, por Dios, yo no en, me en el día de ayer nafo. hizo bien, una rueda de prensa, tenemos el video ahí, Charlie Mariotti, hablando, rechazando, que se mencione el nombre del expresidente Danilo Medina Sánchez. Míralo ahí. Sí, que es recientemente. ¿Vamos a, escuchar? ¿Vamos, a escuchar? Vamos a escuchar, Charlie Mariotti. Presidente de nuestro partido, Danilo Medina, ya que nadie puede ser penalmente responsable por los hechos que se imputen a otros, independientemente del grado de consanguinidad, familiaridad o relación que pueda existir entre dos o más personas. Es inaudito e inaceptable que el gobierno utilice una institución como la EPCA acusaciones difamatorias contra el expresidente de la República, lo que demuestra que el Ministerio Público, en lugar de luchar de manera seria contra la corrupción, actúa sin objetividad alguna, influenciado por sectores de poder y con fines claramente políticos. Para el PLD, dicha mención solo tiene como finalidad y en consecuencia desacreditar al PLD como principal partido de oposición. Con esa actuación, el Ministerio Público se presta a ser parte de un juego político del gobierno para tratar de desviar la atención de los problemas nacionales que afectan al pueblo dominicano y que esa gestión ha sido incapaz de resolver, tales como la creciente inflación la carestía de la vida, la inseguridad ciudadana, la ineficiencia del sector eléctrico, la ineficiencia de todos los programas sociales que fueron exitosos en el pasado, el abandono del campo, la falta de inversión pública en las provincias, el desempleo, entre otros problemas que deprimen cada día la calidad de vida del pueblo dominicano. Sin lugar a dudas, hay una politización clara, reiterados, de los procesos judiciales. Bueno, señores, de verdad que Charlie Mariotti ha eh, hablado en rueda de prensa en el día de ayer. Mira, Roberto y amigos televidentes y Videlquis, yo entiendo lo que acaba de decir Charlie Mariotti, como ahora nuevo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, pero también entiendo que si se, si se va o no a mencionar el nombre del presidente, eh, del expresidente Danilo Medina, señores, son muchos casos de corrupción donde están los hermanos y las hermanas, ¿eh? sobrinas, sobrinos, familiares muy cercanos, cuñado, cuñada. ¿eh? Entonces no estamos hablando de un caso simple. Y mira cómo dice Charlie Mariotti, que es para desviar la inflación del gobierno. Yo no tengo que defender a nadie. Pero si hoy existe una inflación, no es culpable del gobierno en turno. Aquí hay una inflación a nivel mundial. Roberto, ¿cómo están los precios en los Estados Unidos? Tú que estabas allá reciente, porque mi familia que está allá dice que están elevados. En cualquier parte del mundo, en, en la actualidad, los presos están elevados. Mira, elevado. mira, mira eh, eh, lo que pasa es, lamentablemente, lo que Chávez te habla es un argumento sin base, vacío, eh, muy, vacío. Eh, muy politizado. O sea, él no puede, primero, condicionar a, a la Procuraduría, ni al Ministerio Público, ni a la Fiscalía, ni a nadie sobre el que no pueda mencionar el, el nombre del presidente Danilo Medina. ¿Por qué no se puede mencionar? Sí, o Danilo eso. Medina es que un estado extraterrestre... No, si ellos no mencionan es porque tienen sus bases para mencionarlo. Un no, no pero indep casos. independientemente que uh. tengan o no, Danilo Medina es un dominicano más de República Dominicana. ¿Y un presidente? Danilo Medina no es... Ningún presidente está por encima de la ley. Ahora bien, ahora bien, cuando... El río suena... Agua trae. Es porque agua trae. agua trae. Si a usted, por ejemplo, ellos pueden mencionar, porque hay que mencionarlo, porque cada vez que se, ha, se habla de un caso de corrupción del gobierno del PLD, son las personas, los hermanos, los cuñados... Y los funcionarios principales alrededor del presidente. Entonces, ¿a quién demonio van a mencionar? Exacto. Al lechero que llevaba la leche para su justicia. Pero, o, no. El amigo del mira, lechero. Mira, Roberto, algo que que cuando, da... eh, cuando se dice el seguridad, jefe de seguridad, cuando se dice el cuñado, van a decir, el cuñado, ¿pero el cuñado de quién? tiene que decir el cuñado de Danilo Medina. Y ahí está la ex eh, secretaria de Gonzalo Castillo. ¿A quién ella va a mencionar? A Gonzalo. ¿Eh? Al, al delivery que le llevaba la comida, tiene que mencionar con quién ella trabajaba y da explicación de lo que ella veía y en qué ella pudo estar involucrada. ¿Y, sí. ¿y a quién va a mencionar Gonzalo? ¿Eh? Al Porque presidente. Gonzalo fue ministro de qué gobierno? Del gobierno del PLD encabezado por Danilo Medina. Hay que mencionar a Danilo Medina. Roberto, que él sepa, que no sepa, que esté o que no esté involucrado. Ya hay otra 500, pero no se puede prohibir que mencionara a Danilo Medina. De por Dios, eso se llama estupidez política. Mariotis quiso se queja de que han, eh, se ha mencionado a Danilo Medina diciendo que él protegía a sus hermanos a sus entramados de corrupción. Porque durante todo su gobierno, ellos hicieron y deshicieron y nunca se mencionó nada, y las autoridades tampoco hicieron nada al respecto. Pero ¿dónde están pero, las pero autoridades que, que estaban a cargo de investigar? Es que eran la de ellos mismos. el gobierno de Danilo Medina. ¿Dónde Pero que son ellos gobierno de Danilo Medina, las personas de Danilo Medina entonces no lo van a mencionar. Pero mira algo. Y porque... mira, y mira, escúchame Paola, algo que también se mencionó en esta semana que es vergonzoso. El esposo de Lucía Medina que es cuñado del expresidente Medina porque Lucía es su hermana le pagaron en el Fomper, ella recibió de 60 millones Creo que de una donación, si no mal recuerdo, más de 54 millones los recibió ella. Y a su esposo se le pagaban los viajes. Una que ella a su tiene. esposo se le pagaban los, entonces ese dinero lo recibían del gobierno y a su esposo se le pagaban los viajes exclusivos para él ir a Harvard y para él ir a Estados Unidos y también a Reino Unido. Pero entonces, Bien, ¿cómo mira que la gente que defender, ya prácticamente todo eh, eh, el tren gubernamental de la expresidenta presidenta de los Medina está involucrado en actos de corrupción. ¿Sí? Hasta ahora no hay ninguno Condenado ¿Tú No ha llegado el, el sí, tiempo sí, no, pero, El tiempo no ha sí, transcurrido Hay que esperar porque Hay también, que esperar como se dice uno, Si Mariotti viene y me dice Que no pueden estar condenando eh, A priori Porque el hecho de que una gente Esté guardando eh, prisión Como medida de preventiva No quiere decir que sea culpable ¿Te entiendes? Ahora, está investigado por sospechoso sí. y está acusado. Roberto, y, el, el, el, Roberto, ha agotado una fase. Bueno, ha agotado una fase. Ha agotado una fase. Y para tú llegar a esa fase, tiene que tener algún indicio. Claro, no, no. Espérate. Eh, la fiscalía, la fiscalía ha claro. presentado todas las pruebas a prueba, vida y por haber. Pero ellos tienen todavía oportunidad de demostrar su inocencia. Claro. Y de tumbar esas pruebas donde lo desligue de... ...algún caso de corrupción... Roberto, pero te voy a hacer una pregunta simple... ...a los amigos televidentes, si quieren nos pueden llamar aquí al estudio... ...¿cómo es posible... ...que si yo sea presidenta... ...de una institución... ...vamos a ponerlo así, de la, de la República Dominicana... ...la asociación de mujeres solteras... ...exactamente, y que yo vea... ...y que yo vea a mis hermanos... ...la bonanza, porque ¿cómo que yo no voy a saber... ...que los hermanos míos también? Claro. ¿Eh? Ahí, ahí Entonces es que... yo hacerme la estúpida... Sí. ...no señores, Danilo Medina... ...tenía que saber tanto su, su, su alrededor, eh, tanto su alrededor como su familia, porque cómo es posible que él no sepa los o sea, la bonanza, cómo se veía su familia en la bonanza y su alrededor. Quizás, Roberto, a su alrededor era un, incluso un poco hasta más temeroso y ni tanto, pero la familia, sus hermanos, eh, Mi, sus hermanos. Pero no, es, que es, es mira, obvio no, que él sí mira. estaba so, el a ese que los apoyó. Puede ser, porque hay que darle el beneficio de la duda, puede ser <risa> que quizás él no sabía. Vamos a verlo así. Pero, señor presidente, con todo el respeto que usted se merece, usted, cuando usted es presidente de un país, usted es la persona más informada. Y lo que no le llega a su escritorio, usted lo puede saber en menos de 24 horas, de un informe completo. Entonces, si su hermanito, su hermanito querido, Alexis Medina, que está guardando prisión por acto de corrupción del caso Antipulpo, eh, eh, prisión como medida de coerción, usted lo ve que se compró una hallin Davis. Oigan bien, una hallin que es malo que pueda contar, algunos 10, 15 mil dólares. Y usted sabe a qué se dedica él. Una simple investigación, no importa que sea su hermano, que usted le, pero, que usted le dijera, mira, chequeate en qué tal, hermanito mío, porque yo voy a comprar unas Harley de 15 mil dólares y él no tiene que qué caerse muerto. Ve a ver si esos negocios que él está son tan prósperos o esos negocios que él está dejan tanto dinero. Simple eso. Y eso no lo excluye a usted. Dije que usted no sabía. Porque usted, como presidente de mi país, usted, como presidente mío, como mandatario mío, Usted está ahí para administrar y cuidar el erario público, el dinero del Estado que es de todas y todos los dominicanos. Los funcionarios públicos están para cuidar nuestro dinero que pagamos a través de los impuestos, de administrar de la mejor forma ¿eh? e invertirlo en el pueblo. Ese dinero que nosotros pagamos no es para nadie. Nosotros le pagamos al pueblo un sueldo a ustedes los legisladores, los funcionarios Los empleados públicos Para que hagan un trabajo, pero ustedes tienen que rendir cuenta Y nadie se puede sentir Aludido, nadie Que esté en el tren Del de, de, de, de la, de la, de la, tren público Con una función pública Porque cualquier ciudadano Cualquier ciudadano Le pregunte qué está haciendo con el dinero Que se le está entregando Nadie, ningún funcionario Público, repito, puede sentirse aludido ni ofendido, al contrario, tiene la obligatoriedad de explicar con lujo de detalle, minuciosamente, lo que hace con el dinero del pueblo. Punto.